Paseando por Times Square me roban la cámara. ¿Qué hago? Saco la agenda con todos los números importantes guardados y contacto con el consulado. ¡Mis vacaciones están arruinadas! Llamo a mi aseguradora a ver si pueden ayudarme. La C, porque el primero no va a asistir, <risa> ¿vamos? Y tampoco es cuestión de la B, que el pánico no, no va a llevar a nada, o sea que la C. Claro que sí, ante todo mantener la calma. Indagas en internet para buscar alojamiento para tu nueva aventura de mochilero. Después de mis peripecias diarias me merezco un descanso y no me voy a meter en cualquier sitio. De las cuatro estrellas no bajo. Para algo he trabajado tanto este año. Siempre que puedo me quedo en alojamientos ecofriendly. Buscaré solo para los dos primeros días. Si voy a vivir una aventura, toca improvisar. Mm, difícil. Creo que una mezcla de todas. Eh, depende del viaje. <risa> Gran elección. Un hotel de cuatro estrellas eco-friendly para los dos primeros días. Mi compañero de viaje en México me reta a probar una apetitosa ración de insectos fritos. Estoy impaciente. Esta noche toca banquete de escamoles, gusanos de maguey y chapulines. Me comprometo con la gastronomía local hasta cierto punto. No me saques de los tacos o la cochinita. Yo siempre viajo con provisiones made in Spain, solo como jamón serrano. Eh, la cena, no, descartado, totalmente descartado. Eh, y ya he comido escamoles y ya he comido gusano de maguey. O sea que voy a tirar por la pero porque ya los he probado y una vez no más. Estamos de acuerdo, en los viajes hay que atreverse, aunque no te convenza el resultado. A punto de entrar en el Taj Mahal te das cuenta de que tienes que ir tapado y descalzo. ¿Voy a dejar mis manolos en la puerta? Claro, lo sabía y llevo el pañuelo y los calcetines en la mochila. ¡Ups! No me he hecho la pedicura. Um... Se <risas> no me he hecho la pedicura. Bueno, por lo menos no es un casting de modelos de pies. Viajar por China es tan mágico como caótico y en ocasiones difícil. A mi regreso a casa, me paso una semana durmiendo para superarlo. Comparto todos los consejos que hubiera agradecido que alguien me diese a mí antes de ir. Me como una ración de croquetas. La ve, las croquetas hay que freírlas. Esto sí que es responsabilidad y fuerza de voluntad. Un pequeño descuido no es nada. Enhorabuena, tú sí que eres una viajera responsable.